Hola dibujante, bienvenido al canal, yo soy Morbuena y en este video te voy a estar reseñando los lápices de la marca Intracreative en su línea profesional. Estos lápices son acuareleables. Esta presentación viene con 60 lápices más 6 lápices de doble punta y vienen en un empaque de lámina tipo lata. Al abrirlo encontramos que traen una película protectora plástica y también traen una mini paleta en donde puedes observar todas las tonalidades de estos colores. Los lápices vienen divididos dentro de dos charolas. El empaque también incluye un pincel sintético y un sacapuntas metálico. El único inconveniente que encontré en este empaque es que tanto en los lápices como en la gama en ningún lado contiene los nombres de los colores como para hacer un swatch. Estos son los lápices de doble punta. Aquí los puedes observar más a detalle. Y estos vienen metálicos y de color neón. El cuerpo de estos lápices es de madera negra, que se supone que es más resistente y es mucho más fácil afilarlos con el sacapuntas. Este es el pincelito que traen y vamos a la demostración. Para este demo voy a estar usando este pequeño blog de la marca Paul Rubens. El papel es de 300 gramos de grano fino, 100% algodón y libre de ácido. Voy a comenzar con amasar un poco mi goma moldeable y la voy a pasar por encima del boceto de este pastelito para retirar el exceso de grafito porque no quiero que se note al final cuando ya esté coloreado. Si tú tienes un lápiz de grafito que es soluble en agua puedes omitir este paso y te va a quedar muy bien. Aquí ya comencé a aplicar el color. Voy a trabajar un poco por capas. Si tú trabajas de la misma manera, recuerda que debes dejar secar la capa anterior antes de aplicar la nueva. Para evitar que los colores se mezclen y te resulte una combinación medio fea. Se pueden emplastar a veces. Así que es preferible que dejes secarlo una antes de aplicar la que sigue. Es muy importante también que consigas un buen papel para trabajar tu acuarela de verdad que hace toda la diferencia así los lápices no sean los de mejor calidad mientras tu papel sea bueno te va a quedar un trabajo muy presentable si tienes alguna duda de papeles te voy a dejar aquí un link para el otro video en donde te recomiendo algunos papeles para acuarela que son económicos y de muy buena calidad Otro detalle a comentar es que a pesar de que el fabricante nos dice que puedes utilizar estos lápices como si fueran colores de cera, no te recomiendo que lo hagas porque no te van a dar el mismo acabado debido a los componentes de sus aglutinantes, que son completamente distintos, es preferible que trabajes estos exclusivo para acuarela y los colores de cera como son los Prismacolor, incluso puedes utilizar otro tipo de papel. Te recuerdo mi cuenta de Instagram, que es morbuena.arte, para que sigas ahí todos mis dibujos y me dejes tus comentarios también. Aquí ya le estoy pasando un pincel de agua. Tú puedes usar cualquier pincel para acuarela que tengas. Incluso puedes usar el mismo pincel que viene con la paleta, simplemente a mí me parece más fácil y más práctico utilizar este tipo de pinceles. Aquí estoy dando una segunda capa con otro tono diferente al de la base para dar un poco más de profundidad a los elementos. Hasta ahora me está gustando mucho esta paleta de colores. Son muy fáciles de mezclar y las minas son suavecitas dentro de lo que cabe, digamos que en relación de precio calidad está muy bien. El costo aproximado de este paquete de lápices. Digamos que si lo compras en línea puedes encontrar un rango de precios que van desde los $600 hasta los $900 pesos, dependiendo en donde lo compres. Estos precios te recuerdo que son en pesos mexicanos. Ahora estoy añadiendo ya los últimos detallitos como son las migajitas del pan. Estas las añado en cuanto ya está seca la capa de abajo y les paso inmediatamente el pincel de agua. Por último le voy a agregar algunos detalles con un estilógrafo .3. Esta tinta es resistente al agua, por si quisiera en algún momento retocar alguna parte de mi acuarela no se me va a correr. Si este video te ha gustado hasta ahora y te está siendo de utilidad, te invito a que te suscribas al canal y me dejes tu like que me ayudaría mucho para seguir creando contenido. Aquí los últimos detalles ya con una pluma de gel blanca que son las semillitas de la fresa. Y este sería el resultado final. En conclusión, si sí te recomiendo estos lápices. Me parecen que dan un buen resultado, además de que tiene la ventaja de que por ser una gama tan grande, no tienes que complicarte combinando colores. Si te gustó este video déjame un like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.